Heracles fue guardaespaldas de Gautama Buda. La clave es que, en Gandhara, Buda está acompañado por Vajrapani. Vajrapani es un protector que lleva el vaira en la mano, es decir, el rayo. En el arte, debido a la influencia griega tras las conquistas de Alejandro Magno, se empezó a mostrar con piel de león, barba, garrote y menos ropa, asimilándose con Heracles.